Hola, Jorge Gestoso. Bienvenidos a este primer programa de Gestoso Global, una serie en donde estaremos entrevistando a las personalidades más relevantes de no solamente Bolivia, sino del mundo entero y nuestra América Latina. Y nada mejor para comenzar que tener como invitado de honor al expresidente Evo Morales. Señor Evo Morales, gracias por estar con nosotros y ser nuestro invitado de honor, el primero en este nuevo ciclo de gestoso global en Avia Llana Televisión. Hermano Jorge, muchas gracias por invitarme. Qué alegría, qué honor, qué orgullo vernos después de mucho tiempo. Muy contento. Señor presidente, cuéntenos luego de esa... Muy mala pasada que le hicieron ese golpe de estado que le dieron. ¿Qué está haciendo hoy Evo Morales a esta hora en Bolivia? Bueno, como vengo de la zona del trópico de Cochabamba, porque la década del 80 con mi familia, con mis padres, ingresamos a la zona para una cuestión de sobrevivencia. Y después del golpe, retorno allá, estoy en la chacra, eh, sembrando en piscinas tambaquín, pescado muy interesante que tiene mucho mercado. Soy trabajador, puedo trabajar. Agradezco a mis sindicatos centrales campesinas, las seis federaciones que tienen no solamente confianza, que me tienen cuidado y máxima seguridad con ellos para trabajar en la zona del trópico, en la parte agrícola. Hermano Jorge, para mí ha sido muy difícil cambiar un ritmo de trabajo al servicio del pueblo boliviano y volver a las zona del trópico de Cochabamba. Ya estoy ocho meses, ya, ya cambié, ya me acostumbré, pero lo más difícil ha sido para mí vivir, fuera de Bolivia, vivir de Bolivia por un año, un año ahí en asilo, pero agradezco al pueblo argentino, al presidente Fernández, a los movimientos sociales... Cetera, los maestros, camioneros, todos, prácticamente todos, me acompañaron, me sentí como en casa, pero no siempre es como vivir en tu pueblo, en tu patria o en tu casa. Ahora, al mismo tiempo, eh, ha tomado liderazgo de su movimiento, el más, el movimiento del socialismo. Eh, yo diría que tengo que librar, Tres batallas, Le comento de manera muy sincera. Una batalla contra el capitalismo, contra el imperialismo. Somos antiimperialistas. Este el antiimperialismo, anticolonialismo, no es deseo ni invento de Evo. Eso nos dejaron nuestros antepasados en la lucha durante la colonia. Durante la república, el sector realmente campesino indígena originaria más marginado, discriminado. Por tanto, esta dura lucha, pues tenemos enemigos externos, que es el imperialismo. La segunda batalla que tengo que librar es con la derecha boliviana. Es una lucha. Eh, si bien nos hemos formado desde la lucha sindical, social, cultural, es justamente para liberar a nuestro pueblo. Pero también aparecen algunos hermanos que, lamentablemente, ya no están por convicción, sino por ambición muy pocos. Y decidimos con la Dirección Nacional, decidimos con el Pacto de Unidad, que es el movimiento campesino indígena originaria, junto con ellos que estamos, organizamos este movimiento político. Por tanto, Pacto de Unidad, más la Dirección Nacional del MAS PCP ...queremos ser factor de unidad... ...estamos en una batalla de unir... ...y vamos a unir... ...la semana pasada me ha ido muy bien... ...reuniones en Cochabamba... ...ayer con la bancada esta semana... Y ...todos los días una reunión... Pre ...preparado... ...porque estamos con la verdad... ...estamos con la, con la sinceridad... ...hermano Jorge... ...usted me conoce desde mucho tiempo... ...algunos medios de comunicación extranjera... ...me preguntaban... ...cuando llegué a la presidencia... ¿Qué profesión tiene? Sabiendo que yo no tengo formación académica. Será lamentable o será una ventaja, pero por razones de la vida, por razones económicas, no podía. Como hace un momento decía yo, en al Chaparre con mis padres, a sobrevivir. Y se presentó esta oportunidad de ser dirigente, y dirigente a presidente. Yo le decía a los periodistas extranjeros, si se trata algo de formación, información, honestidad. Y en algún momento yo me pregunté, ¿por qué Evo llegó a la presidencia sin formación académica? Yo mismo respondí, gracias a la verdad y a la honestidad llega a la presidencia. Entonces, pues, tengo la obligación de compartir con mis hermanos menores, con los nuevos dirigentes, tanto del campo, como de toda la ciudad, primero la lucha sindical, la lucha social, segundo la lucha electoral, en base a principios ideológicos que nos dejaron nuestros antepasados. Entonces, estas reuniones, es compartir eh, mediante talleres, seminarios, reencuentros interesantes, toda esa tarea por ahora del hermano Jorge. Usted... Eh, ha sido perseguido antes de salir del país, lo buscaban directamente para matarlo, es decir, su vida estuvo en peligro al punto tal de que eh, si no lograba eh, salir eh, de la manera que lo hizo, muy posiblemente esta conversación hoy no tuvo lugar, no hubiera tenido lugar. Hoy por hoy, al volver, ¿se siente seguro? Después de muchos debates, evaluaciones, no solamente en Bolivia, o con los bolivianos en Bolivia, sino también con extranjeros, expertos, politólogos, historiadores. Si no salía de Bolivia, tenía dos caminos, cementerio o Estados Unidos. Ahora, después de retornar, algunos hermanos militares patriotas me están reconfirmando el plan que tenían los golpistas, pero a la cabeza de Estados Unidos. Eh, ¿Qué tengo miedo? Quiero expresar Que la derecha en algún momento Me ponga droga O ponga dinero O pase lo que pasó en Haití eh, Sabe que Evo Y todo nuestro equipo No solamente En la dirección nacional Sino dirigentes sindicales eh, En Trópico de Cochabamba Especialmente Nunca vamos a claudicar En una lucha ideológica porque los del trópico de Cochabamba hemos vivido cómo se vive con represión extranjera, con la DEA, con la base militar de Estados Unidos, USAID, cómo quería dividir los momentos sociales, nos querían dividir para enfrentarnos. Entonces, la derecha, el imperio no duerme, planifica con anticipación. Mira, hermano Jorge, ahora que estamos recabando información, la CIA... ...usó la inteligencia de Argentina para golpe a Evo. Había pedido de la CIA, no solamente a Argentina... ...sino a, a, a Brasil, a Ecuador, otros países... ...investigan al Evo, temas de corrupción y temas de narcotráfico. No encontraron nada. Estoy hablando antes del golpe. Durante el golpe, después del golpe... Un año han investigado a Evo y a todos mis ministros sobre el tema corrupción y narcotráfico. Y no encontraron nada y no van a encontrar. Esos son mentiras tras mentiras. Inventos. Tenía 27 procesos. Obren legalmente, jurídicamente. Todo se cae. Y eso no es la primera vez, Jorge. Yo gané la ejecutiva de la Federación del Trópico de Cochabamba el año 1988, cuando estaba en Víctor Paz, extensor de presidente, joven suelo. Víctor Paz, sus funcionarios ya me procesaron por sedición, por conspiración. Hasta el carro de mesa me procesaron todos los presidentes. Jaime Paz Zamora, Banzer. Banzer me expulsó del Congreso. El plan que tenía es sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidencia del 2002. Gané eh, de esa batalla. Sus ministros de Banzer, Leopoldo Fernández, que era ministro de Interior, Chaca Rivero, ministro de Cultura, ¿qué me dijeron? Por instrucción de Estados Unidos estamos expulsados del Congreso. He eh, ganado todas las batallas y ahora también he ganado la batalla a Estados Unidos y a los golpistas. Entonces, eh, eh, la derecha o el imperio especialmente no duerme, porque, sabe Repito nuevamente, no claudicamos en nuestra posición ideológica y no vamos a claudicar, porque para mí, el pueblo, el pueblo quiere hombres dignos, la patria quiere patriotas, no vende patrias, no antipatrias, el pueblo necesita... Revolucionarios, no conservadores, no reformistas. Revolucionario significa ser antiimperialista. Puede haber humanistas, progresistas, izquierdistas, populistas. No. Acá, para ser revolucionario, hay que ser antiimperialista. Como nunca va a cambiar, saben ellos, no he hecho seguimiento, entonces puede pasar, por tanto, no está tan asegurado la vida. Pero es una lucha, una lucha permanente, todo por la vida y por la humanidad. Usted usted dijo en días recientes a través de Twitter, dijo que es innegable que existe un nuevo plan Cóndor cuando se confirma entonces que el presidente argentino eh, Mauricio Macri envió material bélico para reprimir a los manifestantes que protestaban contra el golpe en contra de su persona y se sabe también que el Ecuador de eh, Lenín Moreno que prácticamente... Toda la oposición le dice que es un traidor, también envió material. ¿El, el plan Cóndor sigue vigente en América Latina y usted eh, sigue en la mira? Con la vivencia y la experiencia de haber soportado un golpe de Estado, estoy convencido, está vigente el plan Cóndor del siglo XXI, de convencidísimo, a la cabeza de Estados Unidos, las transnacionales, porque el golpe, Jorge, también ha sido golpe al litio, ...lamentablemente los países industrializados... ...no quieren que nosotros demos el valor agregado a nuestros recursos naturales... ...uno de mis pecados o delitos... ...es haber empezado con la industrialización del litio... ...tengo un proyecto 2029... ...instalar 42 plantas... ...de las 42 plantas... ...15, 16, solo de litio... ...carbonato de litio, hidróxido de litio... Plantas de batería de litio, cloruro de potasio ya hemos inaugurado, entonces, y otras plantas para insumos o para productos, eh, subproductos como medicamento, medic eh, alimento, entonces ahí viene el golpe de Estado. Sabe Jorge, el plan que teníamos, si terminábamos nuestra industrialización, Bolivia en tema energético, en tema litio, puede ser una potencia mundial. Y los gringos Estados Unidos no quiere eso. ¿no? Entonces, eh, Jorge, eh, en, esta, en esta dura lucha, pues la vida no está asegurada, pero sí estamos con el pueblo. Lo más interesante para mí es estar con el pueblo, por eso eh, eh, derrotamos nuevamente al golpe de Estado, se compramos la democracia. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de la entrevista con el expresidente Evo Morales. Ya volvemos.